Estaba en tercer año y tuve que dejar de estudiar para trabajar pues, porque mi abuela no podía trabajar y, y mi papá murió, murió hace tres meses de COVID. Mi mamá está en Río Grande do Sur y, y mi abuela y mi familia por parte de papá, que, que ellos esos se me quieren bastante, y están en Curitiba. Ellos sí han podido conseguir sus trabajos, tienen sus casas, sus cosas, gracias a Dios. Pero yo también trabajaba para ayudarlo, pues. Y para, para ver si puedo cumplir mi sueño. Que yo sé que sí se puede. Algún día me van a ver en video. Soy entonces un cantante Sí, sí un maneras para no perder. Pero en el juego del amor ya yo perdí tu piel. Buscando mil razones para que tú te quedes. Pero si quieres tu espacio, te voy a entender.